Bienvenidos y bienvenidas, estamos en un nuevo Infoclaxo, nos encontramos en la edición número 134, 134 digo bien, de la cuarta temporada, este miércoles 15 de marzo de 2023, en un encuentro que nos llevará por diferentes lugares, en minutos nomás estaremos hablando con eh, Karina Batiani, pero hoy sin lugar a dudas el tema central estará enmarcado en los cinco años del asesinato de Mariel Franco, esta eh, lideresa política militante de derechos humanos eh, brasileña, que fue asesinada en el 2018, un eh, 14 de marzo de 2018, y el cual hoy estaremos no solamente homenajeando, sino que pondremos eh, en contexto eh, no solamente sus luchas, sino el símbolo de ese asesinato brutal, que intentó apagar algo que sin lugar a dudas no consiguió pero que intentó apagar ese trabajo de base, la militancia este, y también la lucha contra las mafias en muchos sectores. Eh, ustedes saben que Mariel Franco para Claxo es una figura, una representante eh, muy, pero muy importante, a tal punto que inclusive el auditorio central de la sede aquí de Claxo en la ciudad de Buenos Aires eh, está eh, nombrado como Mariel Franco, así se llama, ese es su nombre en un... Pequeño, pero muy sentido homenaje a esta líder política asesinada en el 2018. Así que tendremos una entrevista con Joana Coutinho, desde el norte de Brasil, de San Luis de Marañao, que estará hablando con nosotros y analizando en profundidad, no solamente eso, sino también la situación política actual en Brasil, después de la devastación de Bolsonaro. También estaremos presentando, en otras palabras, eh, este ciclo especial, en este caso con la presencia de la excelentísima Virginia Gina Vargas, la gran Gina Vargas que estará aquí con nosotros. Y también estaremos hablando de esta semana del 20-24, Semana de la Memoria, en donde dos actividades centrales enmarcarán los trabajos de Claxo para la semana que viene. Así que, sin más, nos encantaría leerlos y leerlas, que se comuniquen, que participen, que nos digan desde dónde están, desde dónde se suman y que también intervengan participando, opinando y sumándose al debate semanal. Eh, nosotros separamos muy brevemente y ya estamos con nuestro primer encuentro del día de hoy. Continuamos con el InfoClaxo del día de hoy, miércoles 15 de marzo del 2023. Lo anunciábamos hace algunos minutos que vamos a estar hablando con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Y le vamos a preguntar desde dónde está y para que nos cuente también eh, un, algunos detalles más de su viaje, porque entiendo que tiene relación también con el mes de las mujeres. Karina, bienvenida al InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Hola Gustavo, como siempre un gusto saludarte a ti, a todos y todas, eh, esta vez desde Madrid y con una conexión de Internet un poquito inestable, así que le pido a quienes están escuchando que, que nos tengan un poquitito de, de paciencia. Efectivamente estamos aquí en Madrid participando de...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 Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo aquí eh, con nosotros en el programa, en un programa especial. Ella, en este caso, es de Madrid, España. Bueno, con este recorrido que viene haciendo y que, evidentemente, no termina acá, que continúa a lo largo de eh, marzo, como llamamos aquí en Claxo, mes de las mujeres. Separamos y ya seguimos con el Info Claxo especial del día de hoy. Continuamos en el Info Claxo del día de hoy. Ustedes saben, venimos hablando desde el principio del programa y lo hemos nombrado también con la directora ejecutiva de Claxo, con Karina Batiani, con respecto al aniversario, los cinco años del crimen de Mariel Franco en Brasil. Socióloga feminista, militante de los derechos humanos y de las mujeres negras en Brasil. Bueno, Mariel Franco fue baleada la noche del 14 de marzo de aquel 2018 en Río de Janeiro. Tenía 38 años. En esos días venía denunciando la violencia en las favelas y el accionar de grupos parapoliciales en tiempos este, de un gobierno eh, ilegítimo que había sacado del poder eh, a Dilma Rousseff eh, en un momento de mucha crisis eh, social y política. Eh, veíamos las publicaciones tanto de claxo las notas de la directora ejecutiva pero también del instituto mariel franco ya son cinco años sin esa sonrisa ¿Quién mandó a matar a mariel y por qué se preguntaba en estas últimas horas el instituto mariel franco una organización creada por la familia de esta referente en la lucha contra las injusticias y en la defensa de los derechos de la gente más pobre, con menos recursos, con menos posibilidades, este, con menos acceso, en la lógica también de las desigualdades que tantas veces eh, hablamos. Vamos a recibir a nuestra invitada este, que nos va a ayudar a, a pensar muchas de estas cuestiones. Joana Coutinho, desde el norte del país de Brasil, de San Luis de Marañao, es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Marañao, coordinadora del grupo de estudios Hegemonía y Luchas en la América Latina y del núcleo Praxis. Le damos la bienvenida, Joana, bienvenida al Infoclaxo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú? Ah, muchas gracias, Gustavo. Bueno, espero poder contribuir un poco... Eh, con esta cuestión que nos es tan cara en Brasil, ¿no? Uh -huh. Que la cuestión de la violencia y una violencia institucionalizada, principalmente sí. cuando pensamos en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Tal cual, tal cual. Joana, sí. ahí en ese camino, digo, evidentemente <coughs> el asesinato de Mariel Franco es un hito no solamente terrible, sino que desnuda este, parte de esa violencia que después se ejerció <coughs> con mucha brutalidad también durante el gobierno de Bolsonaro. A cinco años de ese asesinato, eh, ¿qué reflexiones te trae eh, el asesinato de una militante, luchadora por los derechos, eh, en lucha en contra de las desigualdades, una mujer negra? Digo, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué es lo que te trae como reflexión a cinco años? ¿Qué cambió? ¿Qué, se, qué empeoró? ¿Y qué implicó el asesinato de mariel Franco? Porque fue mariel Franco, pero también entiendo que fue un gran símbolo de callar las voces de gente que luchaba para tener voz y darle voz a otros, ¿no? Y otras. Bien, a empezar, eh, Marielle Franco es un símbolo, ¿no? Porque primero, mujer joven, eh, militante y con mucha, mucha coraje, porque enfrentó, eh, no solamente ella, mas eh, su grupo, eh, el crimen organizado en Rio de Janeiro, ¿no? Empieza por ahí. ¿Pero por qué matan a Marielle Franco? Creo que es la cuestión principal, ¿no? Porque era la voz en el Parlamento, era vereadora y... Muito competente, muito atuante, muito atuante em Las Favelas de Rio. pero mais do que isso, é pensar como tratamos os militantes de los direitos humanos em Brasil. ¿no? Marielle não foi lá primeira, e depois de Marielle, eh, também tínhamos eh, casos como de Bruno Pereira, indigenista. Uh, que também foi brutalmente assassinado. Não? E para isso temos que entender um pouco antes de 2018 e depois de 2018 até uh, 2022, não? que empieça com as organizações uh, mas uh, como posso dizer, com uma organização mais formal da direita em no Brasil. não? Que começa em 2014 com a eleição de Dilma Rousseff por seu segundo, segundo mandato, né? e que mobiliza uma parte da elite brasileira e da classe média de uma forma brutal, não? porque mira que el gobierno de Dilma no, ha, no era un gobierno eh, con un programa estritamente de la izquierda con grandes movilizaciones populares, que creo que es un problema central para nosotros, ¿no? Uh, mas algunas conquistas de derechos de las mujeres, de los indígenas, uh, con programas de assistência ou programas que atendem a necessidade da população brasileira incomodava muitíssimo uh, uma classe média que eu penso sempre é um, um, uma camada que tem medo de perder aquilo que nunca, nunca. Nunca teve, ¿no? Nun, nun, es una cuestión de estudio más riguroso para entendermos por qué este apelo es tan fuerte, ¿no? Eh, en ese y sentido, ahí, Joana, podríamos, podríamos sí. pensar que hay una clase media que se ve más reflejada eh, en, en sus lógicas, <coughs> con los sectores de mucho poder adquisitivo, muy poderosos, de mucho dinero, en vez de mirarse en el lugar en el cual están parados? ¿Y eso genera una identificación falsa? No creo que sea falsa, pero creo que no es lo suficiente para entendermos lo que pasó acá, ¿no? Eh, creo que en general hay una... una claro, la, la cuestión de la ideología, ¿no? Están acá, más piensan como si estuviera mucho, mucho al lado de donde están, pero también porque en el gobierno, los gobiernos del PT, en este primer momento, la clase media se sintió que perdía espacio para una clase popular o de trabajadores, trabajadoras. Uh, que todavia não havia alcançado este patamar em na sociedade brasileira. Eu vou tentar explicar-me melhor. Não? Sim, sim. Uh, por exemplo, uh, os programas de inserção social, que todavia, em minha visão, eram tímidos, mas com um efeito. Uh, muy grande en una camada de la población, ¿no? hijos de las empleadas domésticas que acceden la universidad, ¿no? claro, eh, eso es, eh, hijos de los campesinos que ahora son doctores, enfim, fin. Hay una serie de medidas que, eh, vuelvo a decir, es tímida, pero con un efecto Muito grande em uma sociedade como no Extra que foi marcada pela esclavatura durante muitos anos. Não? É uma dificuldade que temos que romper aqui. Mas, mira, Marielle Franco e também Anderson Gomes, nosso sul su motorista, quebra ou tenta quebrar, digamos, com esta lógica de la sociedad brasileña, y por eso incomoda tanto, no, no incomodaba, bueno, continúa a incomodar. En, ese, en sí. esa lógica de incomodar y en el convencimiento de sectores eh, que, que no sé si necesariamente estaban enmarcados en la derecha, pero empezaron a enmarcarse en las lógicas de derecha y de ultraderecha, Primer factor, como para Joana, para que nos ayudes a pensar. ¿Cuánto colaboraron los sectores religiosos evangelistas, en muchos casos, en conformar eh, más poder hacia la ultraderecha en Brasil? Bueno, Gustavo, es necesario pensar... Bueno, no me gusta mucho colocar como si fuera solamente los evangelistas, ¿no? Que nosotros llamamos acá de neopentecostales. Sí. pero también una parte de la Iglesia Católica que tiene una, un grupo pentecostal muy fuerte. ¿no? Y sí, claro, una ideología que pasa todo el tiempo, dos ideas eh, que, que atinguen la población más, más, eh, más pobre. ¿no? Eh, primero, del emprendedorismo, todos son grandes emprendedores y tal, que muy basado en la teología de la prosperidad. ¿no? Eso es muy fuerte, pero creo que no explica todo todavía, ¿no? porque este, eh, la, la cuestión religiosa toma el espacio quando nós outros que somos de esquerda ou progressistas como queiram abandonamos um pouco este trabalho que vou chamar de trabalho de base não? que era que hacia Marielle não um trabalho de base atuante presente em las questões da população uh, não era na uma, uma ativista Em eh, escritório, não? Eh, Tinha uma vida ativa, eh, coerente, muito forte. Como também Bruno, o caso de Bruno Pereira, não? indigenista, que estava em defesa das de causas de los indígenas em Brasil, que é um problema seríssimo, não? Uh, si pensamos uh, la política del gobierno Bolsonaro, y eso como todo el mundo, de un genocídio de, de un pueblo indígena, ¿no? los, los Yanomamis, uh, esta lógica que, enfim, es muy dura y que necesitamos encará-la con, con mucha energía, con mucha fuerza, yo pienso. Joana, en, en todo este recorrido, eh, nosotros vimos y hablamos en varias oportunidades con respecto a las lógicas de la fake news, eh, la utilización de medios digitales para convencer a sectores de, de la población. Eh, las fake news eh, en, enmarcadas también en las lógicas del lawfare, o sea, la utilización de los medios de comunicación, la justicia para encarcelar, concretamente, proscribir, bloquear la participación de algunos dirigentes eh, políticos. Eh, ¿Cuál piensas que fue el impacto de esas lógicas de las fake news, del uso de las redes sociales para la construcción de sentido, eh, eh, sobre todo de la derecha o de la extrema derecha? Não, é muito importante porque lá direita, e aí, lá extrema direita, em no Brasil, aprendeu muito rapidamente a utilizar estes meios de comunicação que nós outros todavia não sabemos, não, utilizar completamente. Agora hora no em governo Lula aí um setor para cuidar de comunicação digital é muito importante. Porque, mira, la potencia de las noticias falsas es muy grande y atinge principalmente un grupo con... Mira, no sé si solamente este grupo, pero con mucha fuerza, porque eh, ¿quiénes son los responsables por transmitir las mensajes? ¿No? El pastor, eh, una persona que tiene un respeto en la comunidad, Então, se isso é es muito potente, muito potente. Temos que saber como utilizar los médios. Se si não sabemos utilizar a técnica, e creio que não é necessário utilizar de falsas notícias, pero desmentir as as notícias que são que são falsas, não? aqui em Brasília é impressionante como la noticia se si, si alastra, hay esta, esta palabra en español? Se arrastra, no, no, a ver. Se de, alastra, de... tiene un, un espacio muy grande sí. y muy poco tiempo, ¿no? Eh, y que es, es, es difícil, pero es muy necesario encarar con mucha seriedad este tipo de comunicación es que abre el pastor. Por ejemplo, yo hablaba de la Iglesia Católica, hay un canal eh, de la Iglesia Católica en Brasil que es muy poderoso y habla muy, muy en serio con una parte de la población y muy rápidamente, ¿no? y son eh, las ideas más conservadoras. Y mira que en momentos de crisis, creo, que criamos uma, como uma, uma capa de proteção a buscar algo que nunca eh, nunca houve na história. não? Então, por exemplo, a história de uma família, que é uma família tradicional, perfeita, bonita, e que não está muito longe da, da verdade da Constituição, de las famílias não brasileiras, por exemplo, que é composta em uma boa parte por mulheres, mulheres e seus filhos, não? Então vocês muito de um, uh, se si un, de fosse Weberiana, diria que há uma construção de um tipo ideal de família que está muito longe da realidade. Pero no, porque el gobierno PT es contra la familia, la constitución de, fa, de la familia y tal. Y eso, bueno, con un gobierno como fue el gobierno de Bolsonaro, los cuatro años, insistiendo eh, permanentemente en este ideal, ¿no? Que es la construcción del mito de la familia, de la nación. Uh, que é como o fascismo, não Eu não diria que não houve um fascismo institucionalizado em no Brasil, correríamos o risco se uh, Bolsonaro houvesse sido eleito, mas não, uh, mas havia aí, todavia, um processo que por se chamaria de fascistização da sociedade brasileira. Y en ese camino... La, la, la, derecha, la derecha hace un trabajo dioturnamente para eso, ¿no? Y en ese camino, Joana, eh, ¿cuál es, eh, cuál es eh, a ver, cómo colaboraron en esa construcción los sectores de la ultraderecha organizada. Pienso rápidamente en eh, Steve Bannon y las relaciones con eh, Bolsonaro. Digo, ahí, por ejemplo, vemos una imagen, ¿no? Bolsonaro reunido con este eh, ex asesor de Donald Trump, algo así como eh, líder de la lógica ultraderecha, que también apoyó a sector ultraderecha en Italia, en España, digo, en diferentes lugares. ¿Cómo colaboró la lógica de internacionalización de la extrema derecha en el poderío de Bolsonaro y su llegada al poder? Bueno, creo que es muy, es muy importante tu pregunta, Gustavo. Yo no sé si yo voy a saber responder, contestarte con toda la precisión necesaria. Creo que es muy importante porque es un modelo diferente ¿no? de, de lo que pasó en los años... Eh, do século XX. É um fascismo do século XXI que tem muitas das características do viejo fascismo, mas há algo inovador, se si podemos eh, dizer assim. Eh, um deles é a internacionalização da direita. De Não é eh, no um movimento bom, Todavia nunca foi tão isolado. Mas a questão, por exemplo, de la questão nacional, que era um peso muito grande, não podemos pensar, ou não pensam na questão nacional, de la defesa uh, de lo nacional. É o contrário. não? O governo Bolsonaro, com a ideia de que o Brasil é a... arriba de todos, ou algo parecido com isso, foi o governo entreguista em todos os sentidos, não? De la privatização, de... enfim, é, é um tema muito, muito, importante muito caro e e lá a influência é muito, muito presente todavia, não? Quando é interessante porque os, os nazifascistas em no Brasília, ai É, em Brasília, há um trabalho de uma antropóloga que mapeou mais de 300 núcleos nazifascistas em Brasília. É muito expressivo, não? É? Não é pouca pouca coisa. É, mas é interessante, porque esses grupos, é porque estes grupos não seriam aceitos em um partido nazista de Alemanha, por exemplo. Não? Claro. tiene los rasgos latinoamericanos. Tal cual, claro, claro, sí, se entiende en ese sentido una internacionalización, pero con lógicas de locales eh, que, que permite seguramente entrar con más fuerza en algunos sectores. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo sucedido en enero, eh, sí. de ese intento de, de golpe contra el gobierno de, de Lula da Silva. Eh, ¿En qué quedó todo eso, Joana? Digo, me refiero, no me refiero necesariamente a la causa judicial, sino eh, cuáles son los márgenes eh, de acción reales que entiendes que puede tener el gobierno de Lula da Silva cuando los primeros días de enero eh, hubo ese intento de golpe tan concreto que terminó tomando los principales espacios democráticos. De, de Brasil. Digo, ¿hay, ¿hay margen de acción político re, real, real para el gobierno de Lula Silva? Y Bolsonaro, ¿cómo sigue jugando con estos sectores? Porque entiendo que debe haber una cantidad de detenidos y detenidas después de estas barbaridades de enero. Pero muchos de ellos siguieron instalados hasta días después frente al, a los lugares, a los regimientos militares, a los espacios, pidiendo, por favor, que atacaran la democracia. ¿Eso está desarmado o hay, hay todavía cierto temor de que esto pueda resurgir de alguna manera y se puedan rearmar eh, atrás de Bolsonaro? Mira, Gustavo, es una cuestión muy importante porque para pensar, la, como le llamamos acá, la intentona de, de enero acá, uh, hay la presencia de los militares, ¿no? de las de, del ejército brasileño. Então, todos, até agora, todos que estão é, é, arrestados, não? que estão presos uh, e têm que estar, são pessoas com um perfil muito baixo. Não? É, muito baixo em todos os sentidos. É, basta ver é, como trataram com obras de arte en el palacio, ¿no? Y la simbología de atacar todos los tres poderes, eh, ejecutivo, legislativo y también el judiciario, ¿no? El poder, el Supremo Tribunal Federal. Mira, eh, hubo una orquesta para que... Uh, poderia haver uma un, intervenção militar, mas o Lula é um grande negociador e com uma capacidade política muito, muito grande. Mas ¿no? uh, eu não creio que a direita esteja desmobilizada, estão muito, muito mobilizados. E isso, mira. e aí temos que entender lá composição do governo Lula porque o governo Lula ou este governo este terceiro mandato tem muitas pessoas e grupos e partidos eh, que eu vou chamar de uma direita liberal, não? Então esse é um governo de muita atenção, mas com algumas oh, com alguns sinais de de câmbio importante para a sociedade brasileira. Não? Principalmente o combate à hambre, que Brasil havia saído do mapa da hambre há muitos anos e voltou o governo Bolsonaro. Uma recuperação de que chamamos a de salário mínimo. Não? Isso é muito importante. Programas como Mi Casa, Mi Vida, que proporciona a las camadas populares eh, una, una manera de conseguir eh, tener su, su moradía, eso es muy importante. La cuestión de la merenda es, eh, escolar, ¿no? como mantener la, los niños en la escuela Obtenendo alimentação. Isso tudo é muito importante. lá intervenção uh, por la proteção a las tierras uh, de, los, de los pueblos originários, como los indígenas, em um combate ao racismo em no Brasil, que uh, somos a maioria de, de negros, mas com um racismo que algunos autores le amo de estructural muy muy fuerte no y que es una cuestión de lucha de clases más do que solamente la cuestión étnica uh, todo eso es muy importante uh, pero hay hay sectores por ejemplo de la educación que necesita de cambios urgentes como la reforma del ensino medio no sé si se habla así en en español. La enseñanza uh, media, ¿sí? sí, la enseñanza media que uh, transforma los alumnos, los jóvenes, en autómatos, ¿no? Como un robot, uh, es impresionante porque elimina disciplinas, son disciplinas que nos ayudan a, a pensar, a organizar el pensamiento, a, la, a entender la... Uh, a lá sociedade em que em que vivimos, como filosofia, sociologia, geografia, história. Todas estas estas disciplinas, matérias estão com uma carga extremamente reduzida é do governo Temer, não? E há um pouco eu diria de resistência todavia em uma revogação uh, desta reforma porque é um atraso em uh, la história em la conquista da educação pelo por, por povo brasileiro uh, então eu diria que é um governo uh, que todavia está em disputa não, não podemos uh, pensar que la eleição de Lula significa la eliminação Uh, del fascismo, uh, que la extrema derecha tenga volvido para la, las sombras de donde salieron. Creo que no están organizados y enero nos muestra un poco eso. Mira, más porque uh, Bolsonaro... Es un, como diría, es un representante de, esta, de estos grupos, pero que no sabe, no es un buen representante, diría, ¿no? Es, es, yo creo que puede ser descartado, pero la organización de la derecha es, es más mayor que Bolsonaro yo digo que el bolsonarismo está muy presente y eso que tenemos que combater y no se combate en un tipo de organización como esta sin una fuerte organización popular hey, es una fuerte organización popular que puede garantizar que lula haga un gobierno, un gobierno eh, más popular, con reformas estructurales, estructurales necesarias y urgentes para la sociedad brasileña. Clarísimo, Joana, clarísimo. Digo, ahí has dado con, con, con una frase que, que resume eh, seguramente no solo las necesidades en Brasil, sino posiblemente las necesidades de gran parte de los gobiernos enmarcados en el progresismo en nuestra América, digamos. Difícilmente sin apoyos populares fuertes, pero también para que haya apoyos populares fuertes, seguramente retomo otro momento que tú decías, sin, sin trabajo de base en los territorios, con la gente. Y ahí voy a un último tema al cual te queríamos llevar que tiene que ver con las informaciones, tú nombraste recién al pasar, eh, las informaciones con respecto a la comunidad eh, Yanomami. Ahí estamos viendo una imagen de uh -huh. la comunidad Yanomami. Eh, recordemos, digo, pongo simplemente en contexto para luego preguntarte, Joana, eh, había hace aproximadamente un mes, eh, en una visita del presidente Lula a una de las comunidades de Yanomami, habló del de nivel de devastación, de crisis humanitaria, de salud brutal al cual estaban expuestos esas comunidades, que no solamente fueron abandonadas, sino que concretamente yo, todo parece indicar que hubo un intento de genocidio, un intento de eliminación de esas comunidades. Y la noticia de las últimas horas, Joana, habla de que la policía brasileña destruyó 200 campamentos y confiscó 84 embarcaciones y dos aeronaves ¿Pero de qué? De la minería ilegal en la Reserva Indígena Yanomami, en la Amazonía. Sí, sí. Eh, lo cual marcaba que Bolsonaro les abrió las puertas, le regaló los territorios Yanomami a la, a la minería ilegal y sacar, sacarlos de esos espacios, eliminarlos como sea, era la forma de generar esos negocios, Joana? Sí, es, es terrible de esta situación porque... Creo es un intento, como tú mismo dijiste, de genocidio de un pueblo, ¿no? Eh, y a pensar que este pueblo está en un territorio rico en varios tipos de, de, de mineros, ¿no? Oro y otros. Eh, entonces, la minería ilegal es una cuestión muy... muy compleja, Gustavo, porque hay también pequeños mineradores eh, y los grandes que están uh, por detrás de toda esta violencia con el pueblo Yanomamis. Entonces, ¿cómo resolver este problema también atendiendo uh, toda... Toda la situación de, de penuria que vive, porque mira, la mineración trae un otro problema gravísimo, que es la cuestión de la agua, ¿eh? del agua, porque el uso de mercurio contamina los ríos. Si contamina los ríos, eh, los, eh, las personas no tienen como... Eh, hacer uso de la, de la pesca por ejemplo no entonces es una situación muy muy muy triste esta fue la medida principal del gobierno lula en los primeros días ¿no? y la presencia física de él en territorio señala para estos grupos que las cosas tienden a, a cambiar mas es necesario buscar eh, los grandes responsables por eso, ¿no? que es la minería, la, la, la, la cuestión de la madera, eh, porque hay un proceso de deflorestación grande. ¿no? Y eso en los primeros meses, bueno, estamos a tres meses del gobierno Lula, esperamos que avance, ¿no? la presencia de la ex-ministra de medio ambiente y Marina Silva es muy importante porque fue muy importante el primer gobierno de Lula y, y vuelve a ahorita, no. Y es una conocida militante de las causas ambientales. Bueno, son muchas frentes a, a, a enfrentar. Joana, tal cual, son muchas cosas, son muchos frentes, son muchas dificultades puestas en el camino y con sectores que decididamente parecen estar esperando que todo se caiga, que todo se complique. Eh, lejos de aportar, están para complicar. Joana, te agradecemos enormemente por esta charla, por la posibilidad de contigo eh, recordar a Mariel Franco, pero poner en contexto eh, el recuerdo con sus luchas, el recuerdo con, eh, con, con su importancia en ese trabajo de base, en, en esa lógica cotidiana. De, de poner en valor esos sectores del pueblo, eh, pero de trabajar con ellos, de también trabajar en, en la logia en contra de, de, los, de los grupos que se aprovechan de las situaciones de desigualdad, desde la delincuencia, pero también desde el poder político. Joana, eh, lo mejor para, para el pueblo querido de, de Brasil, eh, entendiendo que es un proceso de cambio muy pero muy importante y bueno eh, ojalá que estas fechas estos aniversarios de estas personas tan valiosas eh, sirvan para para repensar algunas de estas cuestiones digo y como tú decías sin el pueblo este sin apoyos populares difícilmente estas cuestiones puedan avanzar te agradecemos un montón por este encuentro muchas gracias gustavo yo que agradezco muchísimo la oportunidad y recordar aquí que eh, hay una disposición muy grande del gobierno Lula de encontrar de los mandantes del asesinato de Marielle Franco y, y Anderson Gómez, y es muy, muy importante que eso aconteça eh, para que los mandantes y otros no se sientan tan seguros que van a continuar impunes, de sus, de sus crímenes. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, este, Joana. Este, nos volvemos a encontrar en cualquier momento, seguramente para poder seguir hablando y para tener este, más, más conceptos de allá. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo, Gustavo. Joana Coutinho estaba aquí con nosotros y nos comentaba detalles fundamentales para poder entender algunas cuestiones de la realidad de Brasil. Ella es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Maranhão, coordinadora del Grupo de Estudios Hegemonía y Luchas en la América Latina y del Núcleo Praxis y estuvo aquí en el InfoPlaxo. Dividimos y ya seguimos con más en el programa del día de hoy. hace tiempo ya hace dos o tres programas casi desde el inicio de esta cuarta temporada venimos presentando el ciclo en otras palabras realizado en conjunto entre la gente de publicaciones de claxo y comunicación en donde se intenta en la voz en la palabra en el decir de los propios autoras y autores que cuenten por dónde van esos libros que se publican en claxo hoy es el espacio para Virginia Gina Vargas. Eh, Peregrinaciones de una patria, otros textos recobrados de Flora Tristán. La figura de Flora Tristán, escritora, vejera, defensora de los derechos de las mujeres, no solo sigue vigente, sino que sus aportes cobran una especial vigencia y actualidad en el presente contexto de luchas, reivindicaciones y todo tipo de debates acerca del rol de los feminismos eh, y, y sus disidencias y su relación con las desigualdades de clax. Así que veamos en este video, en otras palabras, a Virginia Gina Vargas. Bueno, buenas, eh, buenos días o buenas tardes. Eh, soy Virginia Vargas, conocida más como Gina, y tengo el gusto de introducirlos a este libro de Flora Tristán, un personaje muy interesante del siglo XIX. La vigencia de los aportes de Flora Tristán son muchos, no solo por su capacidad reflexiva, su compromiso con la justicia, su lucha por los derechos de las mujeres, sino porque convirtió su experiencia personal en reflexión y propuesta política. Así sus vivencias sus rebeldías, sus formas de expresión y sus disputas democráticas radicales siguen siendo de insospechada, inspiradora y tenaz actualidad para las mujeres, para la clase trabajadora, para las y los desposeídos, para todas las personas que queremos los cambios. ¿no? Flora Tristán fue hija de un militar peruano español, Mariano Tristán, descendiente de una aristocrática y poderosa familia arequipeña, y de Teresa Leinstein, francesa. Mariano Tristán era cercano al libertador Simón Bolívar y por lo mismo compartía su aspiración libertaria. ¿no? Reconocida Flora Tristán como precursora del feminismo y del socialismo, ella vivió en carne propia las discriminaciones que históricamente viven las mujeres. Su padre murió cuando ella tenía cuatro años dejándola como hija ilegítima, además, porque no había sido reconocida. Viviendo entonces previamente en la prosperidad, la familia quedó con eh, escasos recursos. Flora entonces trabajó tempranamente, primero como empleada doméstica, luego como obrera, casada, se casó luego con el dueño de la, de la fábrica, eh, fue autodidacta, y eh, bueno, con tres hijos, y un matrimonio infeliz para ella huyó de esa relación y se convirtió en una mujer perseguida por abandonar el hogar, pues estaba en esa época prohibido el divorcio y el esposo prácticamente era dueño de la mujer. En su huida tiene la oportunidad de conocer información sobre su familia en Perú y entonces decide empre emprender un viaje audaz que pone en evidencia su apasionada y fuerte personalidad. No. Llega a Arequipa en 1833, a los 30 años, para conocer a su acaudalada familia, los Tristán y Moscoso, hermanos de su padre, y quienes sin embargo se niegan a darle el reconocimiento y la herencia y solo recibe una pequeña subvención mensual. En este periplo comienza a verse y sentirse subalterna, Hija ilegítima, mestiza en los dos mundos, mujer que abandona a su marido y es acusada por ello, etcétera Junto con su experiencia en Perú, donde se le niega el reconocimiento, es allí donde toma mucho más conciencia de su condición de ilegitimidad, de ser subalterna, de ser una paria. Y entonces el pensarse a sí mismo como paria, su experiencia subjetiva y vital, la experiencia vital del país y la sociedad y la familia cercana al poder, eh, comienza a recuperar desde, su, desde esta experiencia no solamente su voz, sino la voz de los oprimidos frente a la soberbia oligárquica y aristocrática que estaba en el mundo, especialmente en Perú. Entonces, peregrinaciones de una paria, que escribe en 1837, ese libro que escribe a partir de esta experiencia que viene a cimentar su fama en Francia, porque ya era conocida por sus artículos contestatarios. ¿no? Eh, la, desde la, para ella, la situación de las mujeres, y eso lo ve a partir de sus propias vivencias, comprende que las mujeres no tendrán una vida digna, sin, sin libertad, y sin independencia. Y entonces, para ella, la situación de las mujeres se deriva de la aceptación del falso principio que afirma, por un lado, la inferioridad de la, de la naturaleza de la mujer respecto al varón. Este discurso ideológico hecho desde la ley, la ciencia y la iglesia margina a la mujer de la educación racional, dice ella, y la destina a ser esclava de su amo. Es también una búsqueda de espacio propio todo este proceso de su vida, ¿no? En espacios contaminados por las diferentes formas de poder, incorporando en lo público algo que seguimos haciendo hasta el día de hoy, incorporando en lo público las invisibles exclusiones y abusos de poder en lo privado, ¿no? Y desde allí comienza a ponerle nombre a lo que aún no tenía nombre, violencia contra las mujeres, derecho a una maternidad libremente elegida, por no aceptar la reclusión doméstica, por el derecho a decidir, por el derecho al divorcio, por el derecho a una educación laica e igualitaria, por un Estado laico, aquel que expresa las voces de la ciudadanía y no las voces particulares de las iglesias. ¿no? Y es increíble entonces, si nos ponemos a pensar, que muchas de estas luchas siguen aún, sin su cabal y propio reconocimiento. Bien, muchas de estas reflexiones quedan plasmadas en varios de sus libros, no. además de Peregrinaciones, que es el, el, el libro Madre el que impulsa toda esta, esta mirada. no. Ella escribe Paseos en Londres, que evidencia la situación degradante de los obreros y las mujeres en ese país. Luego, la unión obrera precursora de... Eh, de, de Marx dando idea de cómo la revolución industrial dio origen a la aparición de un nuevo actor social, el, eh, el obrero. ¿no? Luego eh, realmente tiene una cantidad de otros, otros libros de, de la, en la Unión Obrera, como ella recorrió Francia, para en diferentes ciudades presentar el libro a la clase trabajadora, fue también perseguida eh, por este, la difusión de, de los contenidos subversivos de este libro, La Unión Obrera, ¿no? Lo que recoge después en su otro libro muy conocido, que es el Tour de Francia, que es algo de la experiencia político-personal de este, de este proceso, ¿no? Creo que la, eh, no puedo dejar de referirme a su eh, perspectiva internacionalista, pues sus frecuentes viajes la llevaron a reconocer que tanto la opresión de la mujer como la de la clase obrera no se dan en un lugar específico, sino en todas las naciones, y por ello la lucha tiene que ser global. Obviamente, eso nos toca profundamente todavía, ¿no? Por la urgencia de lograr en el mundo de hoy la sobrevivencia del planeta, la justicia social y de género, más allá de una lucha simplemente particular, ¿no? Y es interesante recordar que cuando la publicación de Peregrinaciones de una paria que tenía estas críticas tan fuertes a la aristocracia y a la política desprendida, de ella, las peregrinaciones de la Paria se quemaron en, eh, públicamente, ¿no? Así todo, eh, porque la recono reconocieron como una ofensa a la ciudad, ¿no? Y al país. Pero al mismo tiempo influyó profundamente en las escritoras peruanas del siglo XIX, quienes la recuperaron, la criticaron, la admiraron y la leyeron en francés porque aún no había traducción en castellano. Tampoco quiero dejar de hablar, sin desarrollarlo, de, de más de su erotismo y de la forma en que ella vivió también su, su, su acercamiento a una sexualidad más libre. ¿no? Flora Tristán murió en 1844 a los 44 años de edad. Murió de tifus pero también de los impactos que dejó en su cuerpo el disparo de bala que su marido le infringió durante las disputas por el divorcio. Quiero terminar recordando una de sus frases célebres. ¿no? Ella dice, todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles del ser mujer. La ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción los oprime también a vosotros, varones proletarios, en nombre de vuestro propio interés, varones, en nombre de vuestra mejora, la vuestra, varones, en fin, en nombre del bienestar universal de todos y de todas, os comprometo a reclamar los derechos para la mujer. Reclamo que, como sabemos, sigue en pie hasta el día de hoy. Gracias. Y ahí veamos este material enmarcado obviamente también en el mes de las mujeres, que en Claxo se sigue trabajando y mucho en diferentes cuestiones relacionados con las temáticas de los feminismos y las disidencias, recuerden el programa especial que tuvimos la semana pasada, pero que será tema central durante todo el mes, al igual que todo el año, pero focalizando eh, en particular, digo, de ahí la elección también de hablar de las luchas de Mariel Franco en el programa del día de hoy, también enmarcado en esta lógica del mes de las mujeres. Pero vamos a hablar de otra gran temática que estamos trabajando este mes, que tiene que ver con algo así como la semana de la memoria del 2024, ustedes saben, que el 24 de marzo es un aniversario del comienzo de ese, esa brutal y este, nefasta dictadura en la República Argentina. Entonces, eh, en esta semana se realizarán diferentes actividades en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Eh, en principio, eh, 40-50-50 en el Centro Cultural de la Cooperación, a 50 años de los golpes cívicos militares en Uruguay y en Chile, a 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, que será una fecha eh, hacia diciembre de este año. Bueno, estaremos en el Centro Cultural de la Cooperación eh, junto con la gente del Centro Cultural de la Cooperación, haciendo diálogos sociales a 40 años de la recuperación democrática en la Argentina, el 21 y 22 de marzo eh, de este año, con las actividades. Por la mañana, talleres, diferentes talleres que en estos momentos se pueden inscribir en la página web de Claxon, claxo.org, ahí pueden encontrar eh, la diversidad en la variedad de los talleres de formación que se van a estar Realizando. Por otro lado, eh, a partir de las 15 horas, de 15 a 20, el martes y el miércoles, abierto, actividades abiertas a todo el público, ahí sin necesidad de inscripción previa. Vamos a poder navegar ahora muy brevemente la página web con algunas de las actividades que se van a estar haciendo eh, ahí. En principio, miren, ahí podemos ver los talleres presenciales, eh, uno, terruqueo y nuevas formas de estigmatización y criminalización de la protesta social en América Latina, el caso peruano. Otro, historia reciente, políticas de memoria y acción colectiva. Eh, en ese caso, la coordinación es de Ana María Barleta. En otro, racismo, perspectiva étnico-racial y afroargentinidad con Federico Pita, el amigo Federico Pita. Democracias, paz, territorios, vínculos, disputas y posibilidades. Con, eh, coordinado por Carolina Bautista de Colombia. El testimonio como práctica de memoria y resistencia. También nuestra amiga de la casa, Ana Cacopardo, estuvo aquí en el Infoclaxo hace dos programas y Memorias Colectivas y Luchas Políticas Actuales con la coordinación de Isabel Piper. Es el momento de inscribirse porque evidentemente son espacios acotados, digo, eh, no, no es ilimitado, no es que se puede llegar en el momento y participar, entonces es el momento de inscribirse porque evidentemente los cupos se agotan y muy velozmente. Y en el programa del 40-50-50, miren, por la mañana los talleres de 10 a 14, eh, a las 13 ya comienzan las presentaciones de libros, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahí miren, por ejemplo, las tramas del tiempo, eh, con Elizabeth Chelín, siempre fue sobre nosotras, va a estar presentando el libro de la compilación de Manuela Dávila con Karina Batiani. Y a partir de las 3 de la tarde, ahí empiezan los debates, los foros, los encuentros centrales también, eh, por ejemplo, diálogos, memorias colectivas, en los cuales participarán, entre otros, Gerardo Caetano, Verónica Torras, eh, Marcela Perelman, Elizabeth Chelín, Isabel Piper, Gracila Castro. Y más tarde, eh, por ejemplo, estaremos presentando un afiche, 40 años de democracia, eh, con un texto de Nora Cortiñas, con un video de Nora Cortiñas que realmente vale la pena y que va a ser muy, pero muy potente. Pasado eso a las 6 de la tarde... ¿Quién está? Manuela Dávila, con una conferencia inaugural. Juan Carlos Junio, Karina Batiani, Lilith Verstringe, este, estarán en ese lugar. Y el miércoles también, talleres por la mañana y muchos encuentros por la tarde, entre los que se podrán eh, ver, eh, bueno, lo que vamos a tener ahí, la presentación de un video documental, Ciudad Bolívar, eh, un trabajo que venimos realizando hace mucho tiempo y que realmente, créannos que es muy potente, Ciudad Bolívar, una ciudad eh, que tiene eh, la comunidad afro más importante, el sector indígena más importante, los movimientos, los primeros movimientos de, de mujeres más movilizados estuvieron en Ciudad Bolívar, eh, uno de los barrios populares más empobrecidos de todo Bogotá, pero en donde pasa todo, digo, y hay que verlo. Bueno, ahí estaremos presentándolo a las cinco y media de la tarde en la sala de unión del CCC, eh, exactamente en una semana, en una semana. Y después un diálogo ahí también de lujo, diálogo, desigualdades y resistencias en las democracias actuales. Y ustedes dicen, ¿pero esto es todo? No, esto no es todo, hay mucho más, ¿por qué? Porque también vamos a estar participando del foro, del tercer foro mundial de derechos humanos, que se va a realizar, entre otros lugares, en la ex ESMA, del 20 al 24, y ahí la invitación, lápiz y papel, para quienes estén en Buenos Aires en esas jornadas, tendrá muchas y variadas actividades. Estaremos eh, presentando eh, actividades au audiovisuales, por ejemplo, el lunes a las 9 de la mañana, en el ECUNI, en el, eh, en el espacio de cine del de ECUNI, estaremos presentando el documental sobre Ciudad Bolívar. Eh, bueno, presentación de un póster de salud colectiva, los talleres que van a estar por la tarde. Eh, bueno, otra presentación del, del póster del afiche. Estará también un encuentro a no perderse, en el que va a estar eh, Karina Batiani junto a quien, bueno, ni más ni menos que Anora Nora eh, Cortiñas. Pero también estará Luz Mon Marina Monzón, Constanza Ramírez de Colombia, con la coordinación de Ana María Cariaga. Esto va a ser el miércoles 22 a las 11 de la mañana. En, eh, en la ex ESMA, eh, ahí en la sala 2 de la Casa de la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, sala 2 de la ex -ESMA, ahí es donde se va a estar realizando. Así que a no perderse porque va a haber muchísimas actividades, muchas cosas. Digo, ustedes dicen, pero nos hiciste perder, nos diste muchos datos. ¿Dónde veo todo esto? Claxo.org claxo.org, ingresan ahí y van a encontrar realmente toda la información para los talleres, tanto en el CCC como en la ex ESMA, en el tercer foro de Derechos Humanos, eh, como del resto de las actividades, los documentales, eh, los afiches, bueno, muchísimas, pero muchísimas actividades. Bueno, nos estamos despidiendo, nos estamos yendo. El programa del día de hoy ya está cerrando. Tenemos un programa muy especial para el miércoles que viene. Ya les vamos a adelantar. ¿Por dónde va? Pero este programa no se hace solo, sino gracias a toda la red de Claxo, específicamente a la Secretaría Ejecutiva, y es más específicamente al equipo de comunicación. Guido Fontán, Eric Nomarc, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Yardino, Cristian Iturricha, Virginia Sueldo, eh, Alejandro González, eh, Camila Pastor y eh, Pablo Oliveira, nuestra responsable del Info Claxo en portugués. Y nuestro gran abrazo. A Ale González, que nos está dejando, se está yendo, pero para, para, bueno, para, para trabajar en otros lugares y nos pone muy contentos eh, su crecimiento. Lo vamos a extrañar y la verdad que fue un placer mientras que estuvo aquí con, con nosotros. Ya nos cruzaremos, Ale González, ya nos cruzaremos. Te vamos a buscar ahí para que nos des una mano en todas las cosas que sabes. Así que gracias por estar aquí y un gran abrazo para él que este, está dejando claxo este, en estos días con nuevos rumbos muy, pero muy auspiciosos. Mi nombre es Gustavo Lema y nos volvemos a encontrar en una semana, cuando volvemos a abrir las puertas de Claxo TV para hacer el Info InfoClaxo y para seguir pensando nuestra América. Chau, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.